Hola, chicas y chicos, como está, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a mis chicas querida y amada de la comunidad, un fuerte abrazo para todas. Muchas gracias por apoyar nuestro canal, gracias a todas por estar aquí. Por favor no, no se olviden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando cuando hagamos videos nuevos, bueno, chicas, miren, hoy vamos a traer este bello arete. Miren qué hermoso, miren, en superduo y mozacilla. Es muy fácil de hacer, es una bonita opción. Ahora, cuando andamos con los con los con con las mascarillas, este es un arete que no pasa desapercibido y es pequeño. Miren qué hermoso. Bueno, chicas, los materiales que vamos a, neces a necesitar para hacer esos bellos aretes vamos a ponerle floricienta sí, floricienta de estos bellos aretes floricienta vamos a necesitar super duo recuerden trabajen con los materiales de su preferencia vamos a necesitar super duo perlas del número 8 esto topo de arete o base para arete miren estos topitos son en forma eh, redondito tienen como una base ideal para ponerle a las perlas miren cómo queda si no tienen ese le pueden poner el otro eh, vamos a necesitar musasilla de la número 11 pegamento y seis mil aguja e hilo, vamos a necesitar muy poco, muy poco hilo miren, lo, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra perla Bien. vamos a tomar nuestra perla pasamos el hilo y vamos a dejar un pequeño un pequeño exceso de hilo como así vamos a sujetar la perla y vamos a darle tres vueltas del lado contrario Aquí está la primera, ok, aquí está, otra vez me voy, a devolver, me voy a devolver en el mismo sitio, miren, otra vez entro, miren, así de esta forma y voy a hablar, aquí voy a entrar en los dos hilos que acabo de poner y voy a hacer un pequeño nudito eso es para asegurar nuestro hilo verdad entonces voy a pasarme otra vez para que el nudo, el nudito que hicimos quede dentro de la perla y voy a tomar 7 super dúo. aquí tengo 3 miren, tenemos 7 superduos, aquí lo pueden ver y voy a pasar otra vez por dentro de la perla de la número 8 así, de esta forma, aquí está mi seso de hilo, lo voy a llevar de este lado y voy a tomar la misma cantidad otra vez voy a tomar 7 superduos 5, 6 y 7 voy a hacer lo mismo y me voy a devolver por dentro de la perla así de esta forma ahora mismo queda todo flojo queda todo así y ahora lo que vamos a hacer es ya que he puesto mis 7 super dúo y acomodo un poquito no importa que te quede así porque vamos a organizarlo ahora y vamos a pasarlo por todos los orificios que tiene abajo la SuperDuo vamos a vamos a trabajar en la parte de abajo vamos a repasarlo todo por completo todos los SuperDuo estamos pasando por todos los SuperDuo por favor asegúrate de que tu aguja pase por los SuperDuo hasta llegar, miren, estamos repasando la parte de abajo de los superduos y vamos a alar, hasta llegar hasta aquí donde está el hilo que pusimos anteriormente, que no cortamos el exceso de hilo, miren aquí donde está. Y vamos a apretar y vamos a hacer dos nuditos, así de esta forma bien apretado, no muy apretadito pero sí que se quede firme para asegurar nuestro trabajo, ahora sí podemos cortar un poquito y cuando terminemos lo quemamos lo repasamos, repasamos estas dos que están aquí para pasar nuestro hilo así de esta forma miren y vamos a pasarlo a la parte superior de la del superduo así ¿Ven? ahora vamos a trabajar con las mozacillas del número 11 con las mozacillas y vamos a tomar una mozasilla 11 y vamos a pasarnos de superduo a superduo así de esta forma tomando una moza silla 11 y pasando los superduos como pueden ver cuando se cuando estamos poniendo la moza los superduos se van acomodando seguimos repasándolo Y estamos terminando. Este es un arete muy bonito, muy práctico que lo podemos llevar con nuestras mascarillas y se va a notar. Ahora vamos a pasar. Miren, miren y ya terminamos. Ven qué fácil y qué bonito queda el arete. De verdad que sí, verdad entonces ahora vamos a pasarlo por los recuerden que esto tienen que repasarlo todas las mosas que pusieron anteriormente vamos a repasarla pero aquí vamos a hacer un nudito y yo lo voy a seguir repasando bien ahora miren, vamos a pasarlo ahora y seguimos repasando hasta que la apriete bueno ahora yo quiero pasarme a la perla que tengo de aquí debajo, voy a hacer esto porque voy a hacer un pequeño remate aquí miren. recuerden, trabajen con los materiales de su preferencia, ahora chicas, miren ustedes se acuerdan este hilo que pusimos aquí, miren aquí donde está bien vamos a cortar ese exceso de hilo miren aquí donde está, vamos a tomar nuestro pegamento A6000, vamos a poner poquito pegamento, recuerden que esto es como en forma de una copita, miren aquí donde está el pegamento y vamos a, a poner, vamos a acomodar y poner nuestro toco de esta forma. Ponemos nuestro topo ahí de esta forma y esperamos y esperemos que seque. ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí, Rosy, no te desesperes, no lo tome porque se va a caer ahora mismo porque está pegando. Pero miren, esto queda así, de esta forma. Miren qué hermoso queda, de verdad que sí, es muy fácil de hacer, muy práctico. Y yo sé que muchos de ustedes tienen estos materiales en casa y es muy bonito, miren. Miren qué bonito queda, miren hermoso queda muy bonito y muy práctico lo pueden hacer con cristales lo pueden hacer con perlas y lo pueden hacer como ustedes gusten miren quedan de esta forma de verdad quedan muy hermosos. bueno chicas no se olviden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para elaborar estos hermosos aretes floricienta De verdad que sí, muchas gracias a todas por el apoyo. A las nuevas suscriptoras bienvenidas sean al canal. A mis chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas. Recuerden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación. También chicas, muchas gracias a todas las chicas que se hacen miembro del canal. Recuerden que cuando ustedes se hacen miembro del canal contribuyen contribuyen al canal para que el canal siga creciendo y esos aportes sea y esos aportes que ustedes le hacen al canal eh, nos ayudan con los con los materiales y los y los equipos para grabar muchas gracias a todas nos vemos pronto hasta otra entrega de rincón de rosy se le quiere a todas bye bye